Continuamos en esta cobertura total, Telenor, desde la Basílica de Güey. Estamos dentro de la Basílica, estamos dentro de la Casa de la Virgen de la Altagracia, protectora de todos los dominicanos. Detrás de mí se, se encuentra el altar, se encuentra el escenario, señores, y allá como ustedes pueden observar al fondo, se encuentra la imagen de la Virgen de la Altagracia. Justamente bañada sus bordes, de, de oro le hace brillar e iluminar a esta Virgen que como ustedes pueden observar allá muchos van a venerarla, muchos quieren tocarla, besarla y decirle el por qué se encuentran aquí en el día de hoy. Este es un templo hermoso y de los más visitados de todo el país. Aquí a diario se realizan mm, eh, muchas misas diarios se realizan alrededor de tres días normales, los fines de semana se realizan seis, y para este día, el Día de la Virgen de la Altagracia, se multiplican mucho más, porque los dominicanos visitan la Basílica de Huey. Vamos a ver, señores, si podemos conversar con alguna de las personas que han optado en el día de hoy por, por venir a venerar, a besar la imagen de la Virgen de la Altagracia, del por qué, cómo se sienten ellos ya, de luego de hacer esa larga fila, hace un momentito les decíamos la larga fila que muchos venían desde a las afueras, pero ya finalmente han eh, optado por venir y han conseguido llegar hasta el objetivo, que es tocar el cuadro, la imagen de la Virgen de la Altagracia. Pero nos gustaría escuchar de ellos, especialmente de ellos, su parecer, eh, cómo se sienten en el día de hoy al tocar el cuadro que finalmente luego de esa larga fila lo han conseguido estamos dentro de la catedral o mejor dicho de la basílica de Higüey en este municipio de Higüey y vamos a ver por esta parte entonces luego que ya han conseguido pesar la imagen tocarla una vez más Melvin si podemos allá observamos las imágenes observamos la imagen cómo esa señora ha conseguido tocarlo el cuadro mírenlo ahí Tocan el cuadro, bendicen a la Virgen, se sienten ya satisfechos porque han cometido el objetivo. Y aquí está, luego del proceso entonces de besar, de tocar la Virgen de la Altagracia, logran bajar por esta escalinata hasta cumplir su objetivo, su sueño. Y tal es el caso de esa señora que miren cómo viene bajando, pero se siente satisfecha. Ha logrado tocar la Virgen, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno Continuamos por aquí, seguimos con las personas ¿Verdad? Que lo han logrado ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Adolorida del accidente que tuvimos Hoy para venir aquí Pero ¿Lo pero está, ha logrado venir sí. Andella, aunque estemos adoloridos Con Dios. Dios ¿Cómo se ha sentido al tocar el cuadro? Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, sí, señor. Qué bueno. Continuamos, señores. Estas son las personas que ya han logrado tocar la imagen de la Virgen dentro de la Basílica. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente usted luego de haber tocado a la Virgen? Muy, muy, Virgen? muy bien. ¿Se siente contenta? Muy bien. Qué bueno. Estas personas que vienen bajando han hecho una larga fila, señores, y han logrado tocar el cuadro. Ah, que sí? ¿Cómo se siente? Muy bien. Yo más de 40 años en esto. Tocándola. ¿Se Tocándola, tocando y todo? siempre qué bueno, tocando. Qué bueno, qué bueno. ¿Se ha sentido bien de tocar el cuadro de la Muy Virgen? Muy bien, de que entré a la iglesia me sentí como que otra, estaba en el cielo. Alegría, <risas> bueno. Y usted, ¿cómo se ha sentido luego de tocar el cuadro de la Virgen? Yo me sentí bien, me sentí, me sentí paz en mi corazón y mucho amor cada día más. Le doy gracias a Dios por todo. Qué bueno. Y el caballero, ¿por aquí de dónde es? ¿Y cómo se ha sentido luego de hacer esa larga fila y to haber tocado la Virgen? Ella más sabe, el sitio me es que yo vengo. Pero me siento bien. ¿Qué tiempo, duró, ¿Qué tiempo duró usted en la fila y finalmente logró tocar el cuadro? Bueno, como dos horas y tres cuartos. Dos horas y algo. Sí. La fila la hizo, pero ya llegó. De allá de comienzo. El... Qué bueno, qué bueno. Bendiciones para usted. Son de las personas que se sienten satisfechas, que ya han logrado. Miren cómo bajan las la, la escalera, principalmente, porque luego de horas y horas, como decíamos anteriormente, final ya han logrado tocar el... el, el la imagen de la Virgen, el cuadro de la Virgen de la Altagracia, ¿eh? Se sienten contentos. Y usted, mi doña, ¿cómo se ha sentido al tocar el cuadro? Bien, bien, de verdad. ¿Se sintió, se sintió? Una, bendición Una bendición al mundo entero. ¿no? Sí, bendiciones, qué bueno, ahí está. Qué bueno, han tocado el cuadro y se sienten contentos, se sienten feliz. Ha logrado tocar el cuadro de la Virgen también, ¿cómo se siente? Muy feliz, muy bien. ¿Qué tiempo duró en la fila? Ahora, la Cuatro horas. Cuatro horas, pero finalmente lo logró. Sí. <risa> cuatro horas en la fila, pero ha tocado el cuadro de la Virgen también. Y por aquí, mi amor, ¿cómo se ha sentido luego de haber tocado el cuadro de la Virgen? Bien. Tengo 20 años viniendo aquí me siento súper bien. Qué bueno, qué bueno. Así se expresan ellos. Luego de haber tocado el cuadro de la Virgen. ¿Y usted cómo se ha sentido luego? ¿Qué tiempo dura en la fila? Como tres horas. Como tres horas, pero finalmente pudo tocar. Me siento muy bien, sí. Satisfecha. Hermano, ¿cómo se siente luego de, de haber tocado, de haber sentido la imagen de la Virgen? Bien, muy bien, bien, bien. Bien, también. Bien. Qué bueno, qué bueno. Así se expresan, así se expresan ellos, felices de haber tocado el cuadro. ¿Y usted cómo se siente? Muy feliz. Feliz también, qué bueno. ¿Cuántas horas dura en la fila? ¿Eh? ¿Cuántas horas? La bueno, la, eh, venimos durando un promedio de dos horas. Dos horas. Pero dos horas. Finalmente logró su objetivo. Claro que sí. Qué bueno. Señores, increíble, ¿eh? así se expresan los dominicanos, los fieles creyentes de la Virgen de la Altagracia, protectora de todos los dominicanos, quienes han venido y como les decía hace un momentito, hicieron esa fila larga, pero finalmente han logrado su objetivo, venir a la Basílica de Güey y tocar la imagen de la Virgen de la Altagracia. Cobertura total desde la Basílica de Güey. Telenor, Virgen de la Altagracia 2019. Continuamos.